Vía telefónica al doctor Marcos Bonilla. Marcos es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Con Marcos vamos a conversar acerca del de CMD, o sea, el Colegio Médico Dominicano, ante iniciativa del gobierno de restringir servicio médico a haitianos ilegales, vacunación a menores de 5 años de edad, ambos temas. Vamos a tratar con el presidente del Colegio Médico Dominicano, que ya está con nosotros, Marcos Bonilla. Adelante, Marcos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Y dándole gracias a Dios que ya mañana son las elecciones para elegir el nuevo presidente del Colegio Médico. Bien, bien. ¿Cómo no? Qué bueno. Eso. Éxitos. Le auguro éxito en esa actividad. Mira, eh, el gobierno ha anunciado, ha anunciado restringir los servicios médicos haitianos pero también ha anunciado la vacuna a menores de cinco años. Ambos temas yo quiero que tú nos pongas en contexto. ¿Cuál es tu opinión como director, eh, presidente local del Colegio Médico Dominicano? Bien, eh, con respecto al asunto de los haitianos, eh, lo primero es que la salud es un derecho eh, Exacto. mundial. Exacto. Se le debe prestar lo que debe el gobierno es buscar la medida de cómo... Eh, suplir, cómo esas personas suplan económicamente los gastos que se sometan con ellos pero no abandonar un, una salud de alguna persona eso es imposible eso es lo que yo considero que debería hacer el, el gobierno Bien, y con relación a la vacuna de los menores Con la relación a la vacuna ya es prudente, como es prudente. han dicho eh, está aprobada ya mundialmente se está empezando a, a utilizar la sociedad de pediatría no ha emitido ninguna algo contrario en esta última semana, diferente a, a mes, al mes anterior, por lo que consideramos que si está aprobado, ah, bueno, pues tenemos que eh, iniciar esto, debido a que sinceramente hemos estado viendo que muchos niños ya están siendo afectados por este virus y vemos también que el virus sigue en aumento, entonces tenemos que buscar toda la manera ...de que se proteja la ciudadanía. Bueno, adelante. Saludos, doctor. Hola, Francis, ¿qué tal? Pero una cosa, es cierto que hay un, una condición... ...en la que se establece constitucionalmente... ...acceso a la salud... ...y, bueno. y eso no lo voy a discutir ahora... Resulta que hay una situación que coloca al país en una tensión que ha venido de, de menor a mayor y las medidas que toma el presidente atendiendo a la presión que recibe el Estado Dominicano y sobre todo el sector salud producto de las parturientas, producto de la indocumentalidad debemos ser un poco cautos en, a, en acoger las medidas del presidente. Yo entiendo que es una medida eh, propia del momento, no, no algo que se establezca burlando, sino que es como un estado de excepción indirecto. Entonces, los médicos, en cierta forma, están atendiendo a todo el mundo en el hospital, sin importar... Mira, en los hospitales se está atendiendo a todo el que llega. Yeah. Ahora, hay ciertos directores que han dado la orden que si una persona no tiene un, una identificación, que no te atienda. Pero dime tú, uno como médico, como humano, cómo es decir, una persona enferma, afectada, paturienta, accidentada y no prestarle atención, simple por el hecho de no tener un documento. Eso, es, eso llora ante la presencia de Dios. Digo, pero yo voy a yo voy sin cédula a cualquier clínica y ni por ahí pasan. Pero la clínica es sí. privada. Eh, no, no, pero el hospital negocio. también. Pero, no, pero no. la clínica se, es privada, se, es un se, negocio. En la clínica se presta la atención a la persona, ¿entiendes? Ahora hay un protocolo y un seguimiento porque como usted está diciendo una, es algo privado. Pero se le se le da la atención primaria. En el hospital no se atiende, se atiende a todo el mundo cédula o no cédula. Se debe atender, pero hay algunos hospitales que sus directores han dado la orden de que no se de que no se atienda. Doctor, hemos estado al tanto de la situación que vive. Buenos días primero, buenos días doctor. Hemos estado al tanto de la situación que vive el país con el tema del aumento de los contagios y de esas posibles restricciones que podrían venir para diciembre, y de hecho ya fueron anunciadas en el día de ayer, eh, la el salud pública está instando a la gente a que se vacune antes del primero, no sé si es un modo de presión para decir, si no se vacuna una gran cantidad de ciudadanos, pues para diciembre tendremos restricciones. ¿Cuál es su visión, su parecer, qué información tiene sobre este tema? Mira, eh, yo yo siempre te he dicho que va a haber siempre este rebrote debido al no cumplimiento de los protocolos. Eh, para mí que en diciembre y sobre todo en enero, el aumento del COVID va a ser casi insoportable, sí. y, y, casi inmanejable, sí. es lo que yo considero, debido al no cumplimiento de los protocolos en todas las áreas. Por lo que yo considero que las autoridades deben reforzar y atacar, exigir a las instituciones el cumplimiento de los protocolos. Porque ¿Tú? una persona llega a un sitio sin mascarilla y le prestan el servicio y no le exigen, solamente le dicen una mascarilla, ah, aquí está, pero te la respiran dentro y ya. Entonces las autoridades deben estar vigilando a todos los centros eh, públicos y privados para exigir y si no se cumple entonces ponerle una multa a la institución. Eh, Marcos, ¿tú, ¿tú crees que tendremos en algún momento que volver al encierro completo producto de lo que... Yo tengo, por ejemplo, dos casos, dos personas quienes conozco que aún teniendo el virus, eh, se, eh, interactuaban con la gente, incluso uno, sí. uno de ellos en una actividad pública, ¿no? Entonces, la pregunta, sí. la pregunta mía es, ¿tú crees que producto de esa... Falta de conciencia, digamos, por, o, o producto de esa falta de entendimiento de cuál es la magnitud de esta pandemia, ¿tendremos que volver en la República Dominicana Mira, al, al encierro total definitivo como nos pasó en el marzo, año pasado? Marzo. Las autoridades no quieren eso, no están por eso. Por más, eh, que, por más que aumente el COVID, las autoridades no están en esa tesitura. Yo considero que deberían apretar un poco, el cumplimiento de los protocolos para ver si así se logra continuar un poquito. Y caería bien poner la, el toque de queda nueve con algunas horas, aunque no sea restringir el cierre completo. Bien. Doctor, eh, nosotros hemos visto aquí eh, el trabajo que, que está haciendo y que ha hecho el director de salud. Eh, Luisito, en el sentido de que visitando los establecimientos, de hecho en algún momento determinado cerrando a quienes han estado incumpliendo, hemos visto hasta dueños de negocios, en el caso de una tienda en china que los dueños estaban con covid en esos momentos fue cerrado, mm -hmm. o sea un trabajo de, de de supervisión, entiendo que tal vez ha disminuido un poquito pero si ese enfoque que tenía eh, con mucho más fuerza unos meses atrás aquí en la dirección de salud de la provincia se llevara a los diferentes pueblos, nosotros tendríamos esos resultados que usted plantea y no habría una necesidad de eso que se vislumbra, o sea, eso está en la mesa, lo que va a pasar en diciembre y en enero, eso que usted dice, que yo lo asumo totalmente. Sí, mira, si esas medidas que estaban tomando anteriormente, las retomaran, así como tú dices, sería algo favorable, pero todas esas medidas ya no la están implementando. Tú te das cuenta que incluso eh, los negocios, algunos, aún tienen en su frente la capacidad que debe tener de personas, y más sin embargo, algunos negocios ya han quitado eso y otros bastan, rebasan lo que es la capacidad permitida de, de personas dentro de la institución del negocio. E incluso muchas actividades, fiestas, etcétera, etcétera, ni se, ni se supervisa, sí. que anteriormente era una supervisión de eh, muy fuerte por parte de las autoridades, ya eso pasa desapercibido, ya eso no no tiene nada Doctor, de yo estuve en un establecimiento, le decía a mi compañero, eh, me, me estuve en un establecimiento, me perdieron la tarjeta de vacunación, pero la persona que me recibió en la puerta tenía la mascarilla aquí. En la barbilla. En la barbilla, o sea, una sí. cosa incongruente totalmente. Entonces, donde radica todo, que desde que empezó esta pandemia, doctor, usted y nosotros no hemos hecho, eh, nos hemos hecho eco de que el, el kit del asunto está es en el protocolo. Usted puede estar con una gente con COVID, si usted tiene su mascarilla, su distanciamiento, se lava sus manos, difícilmente se contagia Y eso es tan difícil de entender. Correcto. Mira, con el asunto de las... De la de la uh, tarjeta de vacunación solicitándole en los lugares primero a, a ver, no identifican si esta tarjeta es tuya porque no te piden la tele sí, la si esta tarjeta es falsificada porque no hay manera de identificar una tarjeta eh, original o no y luego es que mucha gente pone un pretexto y lo dejan pasar sí. o sea que lo que hay es comprometer a la institución a donde esa persona está entrando y si no Ponerle sus multas respectivas para que esto pueda ser cumplido. Bien. Bueno, eh, pienso que también hay un tema de responsabilidad ciudadana que de alguna manera habrá que exigirle a la gente. No claro, sé qué tú opinas. Claro qué hacer para que la gente entienda el alcance del fenómeno, ¿no? Como ¿Qué? hacen en Israel o en Irán, ¿eh? Con, Mira, con palos. es una pena. En, en la, la India le dan India, palo, en la India le dan palo con un palito que parece de bambú, que duele más que el día. Eso, <risa> eso pica. Mira, ciertamente, si la ciudadanía no pone de su parte, es muy difícil el trabajo. ¿Entiendes? Eh, tú ves que se, se exige de que tienen que estar vacunado entonces sale otra gente a decir que no, que no es anti-institucional anti, anti, y contra la constitución, entonces estamos en una lucha fuerte uh -huh. es seguir con el cacareo, de usar la mascarilla, de cumplir los protocolos eh, la higienización porque estamos viendo, hay personas que sus familiares se han afectado se han visto muy enfermos, han fallecido y ni siquiera así eh, cumplen con el protocolo. No, una locura. Es eh, eh, seguir, seguir, seguir, insistiendo en el, en el uso de la macarilla. Amado eh, usa una frase en este espacio, doctor, que el dominicano no entiende si no es a la mala. Es de otra manera, sí, pero básica, sí, básicamente eso, doctor. Y por eso votaron a, a, a la gobernadora de Samaná. Exactamente. Como Ajá. Pero a la de allá de San Cristóbal, ¿vale? A la de Samaná. Ah, bueno, a la de San, San... San Cristóbal no. Entonces, no, no. ni a Josefa, ni a Macarrulla. Pero doctor, ese no es el tema con usted. Por último, datos o informaciones, ¿cómo están los centros en San Francisco de Macorís y, y la posición Mira, en torno me dicen que está a a, al tema de la a nivel nacional? Del Mira, COVID? a eso está aumentando tanto la positividad como el número de camas de eh, en uso, el número de muertes, aunque no la estén reportando, Ayer mismo en Huica fallecieron dos o tres personas y eso no está contabilizado, eso no está expresado no, en ningún sitio. Entiende, solamente en la estadística del, de los propios centros. Eh, el número de camas ha aumentado. Ayer de 19 camas habían 16 camas ocupadas. En intensivo casi todas llenas. En eh, pacientes en ventilación mecánica habían de dos o tres, me parece que eran ayer. El día de hoy yo no he, no he tenido respuesta, no he tenido los resultados de cómo amaneció. Pero ha ido muy, pero muy, pero muy en aumento todo. La posición del colegio, doctor, a nivel nacional, la dirección, ¿qué plantea ya para finalizar? Eh, no, que debe aumentarse lo que es eh, debería retomarse a nivel nacional, ¿verdad? Uh -huh. o sea, que debería retomarse los toques de queda que seguir insistiendo en el uso de la mascarilla, el cumplimiento de los protocolos y que las autoridades pongan mano fuerte en esto. Doctor finalmente el tema de las elecciones mañana, qué mensaje que quiere bueno, querría decir el todos, presidente del colegio, dígame, solicitamos a todos los médicos colegiados que se den cita mañana en el hospital San Vicente de Paula a partir de las 9 de la mañana para para, para que, que emitan su voto por el candidato de su preferencia y que sea quien sea el electo que entienda que esto es el colegio médico de todo que no dejen solo al presidente del colegio médico porque esto es fuerte Así y tiene que ayudar a quien sea que gane debemos eh, eh, ayudarle Mira, ¿Dónde serán los centros es una de votación? Eh, eh, ¿Dónde serán en los centros? Hospital, en, en el hospital de San Vicente de Paú Nada más Sí, estoy ahí solamente. Ok, bueno, bueno. Muchas gracias, doctor Marcos Bonilla. Ustedes, y siempre estoy para ustedes, sea o no sea presidente del Colegio Médico. ¿Cómo okay. no? ¿Cómo no? Bueno, gracias a Marco Bonilla por estar Mira. con nosotros, presidente del Colegio Médico Dominicano de la Seccional de la Provincia. Dame de decirte algo, que eso que él dijo al final respecto a las directivas, es común que nosotros tenemos una comprensión de las asociaciones, de los grupos, pero finalmente los miembros no hacen el aporte o no trabajan como trabajan los que tienen la responsabilidad en la directiva. Pero pasa incluso en las sociedades comerciales. Cuando se transforma la sociedad comercial en una directiva, durante ese periodo de trabajo, el resto de los socios Solamente está esperando los errores de la sí. directiva y procuran superarlo a futuro, pero debieran, en la parte comercial me refiero, hey, aportar tú, al desarrollo, porque en la medida que se aumenta el trabajo, más beneficio te para te ellos. representado por Surún Hernández? No. ¡Llévatelo, José!